Para comenzar hay que buscar en el Google aulas digitales, pero fijarse que diga aulas digitales nivel primario. Aulas digitales Tf, pero ojo, que diga primario. Acá dice formación, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar nivel primario. Esta parte donde dice formación no. Busquen arriba, a ver, otra vez aulas digitales, o directamente escriban, aulas digitales nivel primario. Perdón. Acá, aulas digitales nivel primario, escriban. Que no diga formación, que diga nivel primario. Aulas digitales nivel primario. Eso primero que nada. Una vez que entran en aulas digitales nivel primario, donde dice acceder, yo les envié ya, por ejemplo, los usuarios que ustedes tenían del año pasado. Bueno, tienen que entrar en el Google, buscar aulas digitales, pero que diga nivel primario. Una vez que están ahí... No recuerdan el usuario y la contraseña. Así que, bueno, buscan o por nombre de usuario o por el mail que dieron. Inicie sesión de nuevo. Acceder. Voy a buscar por el nombre de usuario. Olvidó su nombre. El nombre de usuario sí es el que yo les mandé hoy. Fíjense que si es todo en minúscula, es todo en minúscula. Respeten las mayúsculas y las minúsculas. Por nombre de usuario voy a buscar... Me deberían haber enviado un mail, dice. Bueno. Entonces voy a ir al mail. Si sí, no me llegó por acá. Ahí me llegó. Aulas digitales. En realidad me llegó, pero puede ser que a ustedes les haya llegado al spam. Siempre fíjense donde dice spam. Fíjense en la bandeja de spam. Porque si ustedes no mandaron nunca un mail a aulas digitales, puede ser que no les haya llegado. Es un ratito que dura el mail, por eso tienen que estar atentos. Ten cuidado con este mensaje, no importa. Hola, Susana, usted solicitó un restablecimiento de contraseña para confirmar esta petición, establecer una nueva contraseña para su cuenta. Por favor, vaya a la siguiente dirección. Hago clic en el enlace y otra vez me lleva acá. Y acá me da el nombre de usuario y me permite que yo establezca la nueva contraseña. sea una contraseña que ustedes se vayan a acordar. Bueno, yo ya no se las tendría que decir. Bueno, simplemente y guardan el cambio. Escriben una vez, dos veces. Traten de que sea la misma contraseña con la misma mayúscula y la misma minúscula porque si no van a tener eh, problemas y que sea algo que ustedes se acuerden. En este caso no hace falta que sean tan precavidos, nombre de los hijos, las iniciales de los nombres de ustedes, fíjense, algo que sea, que sea fácil de acordarse. Bueno, nada más, hasta acá el tutorial. Una vez que lo tienen, guardan el cambio y después ya entran con esa nueva contraseña.